Bienvenido una vez más a Mujer Cronopio. Yo soy Olga C. Moret, coach de productividad. Y en este canal mi misión es que te conviertas en una persona felizmente productiva. Déjame cambiar tu forma de ver la productividad porque para mí la productividad es solo una consecuencia del el autoconocimiento y la organización. Si te gusta el contenido de este canal, entonces no dejes de darle al botón que tienes aquí abajo para suscribirte. Comparte este contenido con alguien a quien sepas que le va a ser útil y cualquier pregunta, duda, déjamela en tus comentarios. También te invito a visitar mi página web en donde vas a encontrar muchísima más información sobre todos los temas que toco en este canal de YouTube. Hoy quiero hablarte de cinco tipos de aplicación que no pueden faltar en tu sistema de organización digital y productividad personal. Sin embargo, antes de ir al grano, te quiero dar tres premisas muy importantes a la hora de incluir nuevo tipo de aplicación en tu sistema. La primera de ellas es sentirte cómodo. La aplicación te tiene que gustar, el ambiente te tiene que gustar, te tiene que dar feeling, si no, descártala. No importa si le funcionó a menganito, no importa si le funcionó a fulanito. Si no te funciona a ti, bye bye, sayonara. Una aplicación que esté en tu sistema debe ser confiable en tu entorno. Hoy una persona me hablaba, yo no tengo buena conexión a internet, no puedo confiar en Notion, así que tengo que tener un backup para poder trabajar offline. Siempre, siempre toma en cuenta no la aplicación que te recomiendan, sino la aplicación que mejor se adapta a tus circunstancias. Y por último, recuerda, que una buena herramienta para tu sistema es aquella que reduce los niveles de fricción cuando vas a ejecutar tus tareas. Si mantener la herramienta de productividad te lleva más tiempo de lo que te toma hacer tus propias tareas, entonces descártala. Y ahora vamos con las aplicaciones. Toma nota. La primera aplicación que debe formar parte de tu sistema es el calendario. El calendario no solo te da la oportunidad de hacer tu presupuesto de tiempo, sino que representa uno, el compromiso que tienes contigo para hacer las cosas y te va a mostrar como una suerte de dashboard de tu portafolio de inversión de tiempo, dinero, energía y atención, por eso es importante que utilices códigos de colores o algún otro tipo de técnica que te permita visualizar rápidamente en qué se está yendo tu día. La segunda herramienta, por supuesto, tiene que ser el sitio en donde manejas tus correos electrónicos. Sé que al igual que el calendario, no todo el mundo utiliza Gmail, puedes utilizar Outlook, puedes utilizar cualquier plataforma, pero tienes que tener algún sitio a donde te lleguen tus correos electrónicos. Una cosa que te voy a decir en cuanto a tu manejador de correos electrónicos o tu gestionador de correos electrónicos, es que tengas cuidado. Muchas veces nos empeñamos en hacer la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta, la carpeta, y tenemos que recordar que hay una barrita bellísima que es un buscador. Entonces utiliza el buscador en vez de perder tanto tiempo organizando carpeta, tras carpeta, tras carpeta, tras carpeta, ya me entendiste la idea. Hay también manejadores de correo que son un poquito más elevados, como el que te dejo a ti, que se llama Super Human, que hace muchas cosas por ti y te ayuda a gestionar mucho mejor tus correos. Cuando necesitas algo de esto, cuando estás nadando en correos, porque tu negocio tiene que ver con eso. Recuerda que el cómo manejas tus correos es algo fundamental para ganar tiempo y realmente dedicarte a lo que genera valor también tienes que tener una herramienta para coordinar el trabajo contigo con los diferentes sombreros que forman un equipo aunque tú no lo creas y cuando trabajas con otros, ya sea haciendo outsourcing o delegando muchas funciones, te doy un ejemplo, imagínate que tus redes sociales la, la, la maneje un community manager o al menos tienes un diseñador que te ayuda con los artes gráficos ¿Cómo coordinas con esa persona? Tienes que tener un elemento en donde las cosas queden escritas. Basta de coordinar las cosas por WhatsApp porque eso no es eficiente. Así que te recomiendo una herramienta, por ejemplo, como Trello, en la que puedes tener tableros que organicen los distintos tipos de, tablero, de, de tareas. Trello es muy, muy, muy versátil. Se puede utilizar desde CRM, este, Kanban personal. Es decir, si nosotros nos vamos aquí a Trello, y Vamos a las plantillas. Aquí les muestro que podemos tener una cantidad enorme de cosas. Fíjense que está por gestión de equipos, por ejemplo. Aquí tienes hasta recursos humanos, contrataciones, Team Health Monitor de Atlassian, Weekly Team Meetings. Eh, government Program Management, Collaboration Board, One-on-one -on -one Meeting Agenda. Por ejemplo, si eres un manager y vas a llevar tus, eh, tus reuniones con la gente que supervisa o la gente a la que le haces coaching, ¿cómo haces tú para llevar de alguna manera el histórico de esas conversaciones y cómo mides el progreso de esa persona en los objetivos que ustedes han acordado pues tienes que tener una herramienta como eso ¿por qué? porque es la manera más rápida en que dos personas se pueden poner de acuerdo sin estar no, yo te dije, él te dijo, nosotros nos dijimos, etcétera, etcétera, etcétera así que evita esas confusiones no te gusta Trello, te agobia Trello tienes Asana, tienes ClickUp, tienes Airtable, tienes Monday.com tienes Notion también es decir Tienes que buscar una herramienta, quizás la herramienta va a ser un Excel, una hoja de Excel en donde tú tengas el estatus de las tareas que tienes con tu equipo, no lo sé. Lo cierto es que tienes que tener una aplicación que funcione como un tablero de coordinación de tareas en un equipo de trabajo y recuerda que ese equipo de trabajo a veces eres tú solo contigo mismo con varios sombreros. un repositorio de información. El repositorio de información tiene tres frentes. El primero es en dónde resguardas tus archivos, Google Drive, Dropbox. Tienen que estar protegidos en algún sitio como la nube, porque si se te funde el computador, lo prendiste todo. Si se te funde el disco duro que tienes externo, ¡ah! lo perdiste todo. Entonces, la mejor manera es la nube. ¿Te preocupa la seguridad? No sé. Bueno, eh, tienes que investigarlo. Yo me entregué al sistema y yo guardo todo en la nube porque para mí es lo más cómodo en términos de portabilidad pero también en términos de seguridad porque muchas veces haciendo cualquier tontería se me daña la computadora y yo tengo esa tranquilidad mental es así como hacía una publicidad en Venezuela de seguros con un famoso locutor que se llama Gilberto Correa entonces decía el seguro es mejor, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Lo mismo sucede con un respaldo de información de tus archivos. El segundo aspecto de esto es dónde guardas tu información. Tienes que tener una base relacional de información, sobre todo si generas contenido, si tienes muchos documentos, mucha información que relacionar. Yo Honestamente te recomiendo una herramienta como Notion, yo sé que hay una que se llama Obsidian, que es un poco menos, es un poco más minimalista por decirlo así, y allí puedes tener todo. Yo tengo aquí en este Notion eh, todo lo que tiene que ver con mi calendario de contenido, mis temas de contenido, mi marca personal, los productos que creo, mis clientes, es decir, toda mi vida está prácticamente acá. Y eso me permite a mí ser muy, muy, muy ágil a la hora de buscar lo que necesito para Trabajar y generar el valor que necesito. El tercer aspecto es la toma de notas. Es muy importante en dónde anotas las cosas. Yo te recomiendo que tengas algo como un web clipper, como esto, que si yo quiero guardar una página web, por ejemplo, que estoy analizando pero no tengo el tiempo de analizar a fondo, yo puedo salvarla aquí en una carpeta especial que, eh, que la vemos acá abajo, que se llama Inbox, y allí yo puedo guardar ese contenido para revisarlo en su momento. ¿Dónde, hago, ¿Dónde anoto si se me ocurre una idea? ¿Voy a tener un cuadernito? Bueno, quizás no tengas un cuadernito. Este, yo me cansé de los cuadernitos y compré un iPad con un lápiz. Es mi manera de tomar notas cuando estoy tranquila. También puedes grabar notas en tu celular de voz si estás caminando. Eh, hay shortcuts de Mac, por ejemplo, que puedes hacer para solo apretando un botón te guarda la nota en donde necesites guardarla. Es decir, tienes que poder... No tienes que poder. Eso suena horrible. Deberías tener en tu sistema un... una capa que sea de captura de datos, notas, lo que se te ocurre, tus ideas, captura de información para generar contenido, vas a usar Google Keep, vas a usar Evernote, vas a usar el mismo Notion, vas a usar las notas de tu celular, vas a usar un cuaderno eh, en físico, no importa, solo tienes que garantizar que tengas esas notas disponibles en todo momento y que las captures sobre todo, después que hagas con ellas, ta, ta, ta. no importa. Y por último, es muy, muy importante tener un gestionador de tareas en donde yo estoy guardando lo que yo tengo que hacer en conjunto. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces utilizamos el trello para coordinar equipos y solo ponemos las tareas de un proyecto específico pero qué pasa con mis citas médicas, qué pasa con mis compromisos familiares, eso también tiene que estar en algún lado, ¿para qué? Para que no se olvide en primera instancia, pero en segunda instancia para dejar un poquito también de capacidad mental para otras cosas que producen más valor que recordar todas las citas que tengo, para recordar todos los detalles de una tarea, porque cuando uno utiliza un gestionador de tareas como Todoist, como Notion, como el propio Trello, lo importante es que cada tarea tenga información suficiente como para yo actuar sobre esa tarea. Por ejemplo, yo tengo aquí diversas tareas pendientes y aquí yo tengo todo lo que necesito para llevar a cabo la tarea. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, yo tengo el link, tengo, tengo los materiales aquí. Todo lo que necesite para ejecutar debería estar en ese gestionador de tareas. Está Things de Mac, está Todoist, puedes usar el mismo Trello, puedes usar Notion, pero la cosa es no confíes en tu cerebro, porque tu cerebro no tiene por qué tener la capacidad de recordar todas las tareas que tienes que hacer. Y anotarlas tipo bullet journal funciona, pero hasta cierto punto. Si eres un trabajador digital como yo, vas a necesitar algo como lo que te estoy mostrando ahora. Yo quisiera darte un bono de otro tipo de aplicación que tienes que tener dependiendo a lo que te dediques, pero yo creo que básicamente esto le funciona a todo el mundo y es que tengas un pizarrón virtual, por ejemplo yo utilizo miro en miro yo puedo tener diagramas de todo lo que yo estoy trabajando conmigo misma en mi marca personal, en mi emprendimiento o con mis clientes y puedo tener una representación visual de las cosas que yo estoy trabajando. Por ejemplo, ahora estoy haciendo mi planificación para el año que viene y yo estoy utilizando todos los diagramas y todos los templates que ya vienen en Notion para yo poder construir mis objetivos SMART, mi planificación. Miren, se los voy a mostrar acá de pasada, chiquitito, porque son los detalles de, de, de mi emprendimiento, pero aquí están todos los diagramas que yo necesito para empezar a mover las cosas. Esto es lo que yo llamo la parte de ideación. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos la captura? Tenemos la gestión de información, de correos, de data, de, de todos nuestros activos digitales. También entonces tenemos la parte de ideación. Esto tiene mapas mentales, tiene diagramas, pero a borbotones que la gente pone en eh, la comunidad de miro que se llama Myroverse, o como se pronuncia, y allí vamos a poder encontrar cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos hacer. Y la gente es tan bella y tan amable y quiere colaborar tanto que nos deja instrucciones de cómo usar cada uno de estos templates. Así que aprovecha este tipo de herramientas. Gracias por llegar al final de este video. Recuerda que tienes un botón acá abajo para suscribirte por más contenidos de estos tipos. También déjame tus comentarios. ¿Te fue útil? ¿No te fue útil? ¿Tú usas otras cosas? ¿Lo ves de otra manera? Vamos a debatir en los comentarios y si no eres parte de la tribu te doy la bienvenida mi querido cronopio quédate que aquí generamos contenido de valor para ti y para mí también porque yo cada vez que estoy aquí aprendo de ustedes aprendo de todo lo que estudio así que les agradezco que me motiven cada día a generar más y mejor contenido.